Lecturas para susurrar al oído. Un milagro de Lorenzo Villalonga. Le había asegurado que la sagrada imagen retornaría al movimiento al brazo paralizado y la señora tenía mucha fe. Lo que consigue la fe. La señora entró temblando en la misteriosa cueva y fue tan intensa su emoción que enmudeció para siempre. El brazo no curó, porque era incurable. Club de lectura de Craig Ursa, Don Quijote Rockstar, todos los viernes a las 4 de la tarde.